Like Thank you. Bien. Buenos días, señoras y señores. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la empresa The Office les da la bienvenida al conversatorio Women Doing Business dedicado a destacar el rol de las mujeres en la diplomacia, particularmente en la labor de la promoción económica en el exterior. A continuación, el saludo especial de bienvenida del doctor César Landarroyo, ministro de Relaciones Exteriores. Señoras y señores, es grato para mí darles la bienvenida a este importante evento que busca reconocer el valioso aporte de destacadas funcionarias a un tema tan significativo y vigente como es la promoción económica y su rol central en la generación de oportunidades en beneficio de nuestros ciudadanos y ciudadanas. En el complejo y cambiante escenario internacional, la Cancillería y su red de misiones diplomáticas en coordinación con otras entidades del Estado Desarrolla acciones de promoción de la inversión extranjera, el comercio, el turismo y la cultura de nuestro país. Se trata de una tarea de gran responsabilidad y de alto significado social que demanda un cercano y permanente contacto con los elementos más vulnerables de nuestra población y las comunidades peruanas en el exterior. En este contexto, que el Ministerio de Relaciones Exteriores Siendo conocedor de su rol estratégico en la promoción económica, retoma el día de hoy los conversatorios de la iniciativa Women Doing Business, que por quinto año consecutivo busca visibilizar el activo papel de las mujeres en diversos sectores económicos y su contribución al desarrollo de una sociedad más justa, inclusiva y sostenible, labor que me permito resaltar y de la que he sido testigo a lo largo de mi trayectoria profesional. En la presente edición contaremos con destacadas panelistas que compartirán su experiencia profesional en la labor diplomática a liderar actividades de promoción de nuestra oferta exportable, turística, gastronómica y de inversiones desde esta Cancillería y nuestras misiones en el exterior, teniendo siempre como base los intereses nacionales y que han beneficiado en particular a los pequeños y medianos emprendedores del país. Asimismo, me valgo de la oportunidad para hacer un reconocimiento al esfuerzo y liderazgo de las mujeres peruanas que en los diversos sectores económicos, imprescindible para el progreso y desarrollo de nuestro país, con motivo de conmemorarse el próximo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Estoy convencido de que este conversatorio será una excelente oportunidad para que se compartan conocimientos y experiencias que se han desarrollado en conjunción con las emprendedoras ejecutivas y académicas de nuestro país, que también están presentes el día de hoy, así como para inspirar a las nuevas generaciones sobre la relevancia de una efectiva labor de promoción económica en beneficio del país, con miras a propiciar mayores y nuevas oportunidades en beneficio de todos y todas los peruanos. De esta manera, doy por inaugurado el conversatorio Mujeres en diplomacia, promoción económica. Muchas gracias. A continuación, las palabras de apertura de la embajadora Ana Cecilia y díaz directora general para asuntos económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Saludos. Muchas gracias. Nuestro aprecio al Canciller Landa por sus amables palabras. Saludos muy cordiales a quienes nos acompañan hoy en este mes de la mujer cuya fecha central será el próximo 8 de marzo. Hoy nos complace retomar la serie de conversatorios Women Doing Business que el Ministerio de Relaciones Exteriores inició hace cinco años con The Office, gracias a la colaboración desarrollada por nuestra entonces Directora General de Promoción Económica, la Embajadora Silvia Alfaro, eh, con la señora Natalia Manso, aquí presente. La embajadora Alfaro eh, es una de nuestras destacadas directoras generales de promoción económica y actual representante permanente del Perú ante la UNESCO en París. Ella no ha podido acompañarnos hoy eh, por razones de sus funciones, pero está presente en espíritu y nos transmite sus saludos. Así que, querida Chivi, nuestro reconocimiento muy especial a ti. Bien, seguidamente, la señora Natalia Manso Álvarez, cofundadora del Women Doing Business, dará inicio al conversatorio. Buenos días y bienvenidos a todos y a todas. Eh, un saludo muy especial para nuestra embajadora, señora Ana Cecilia Gervasi, directora general para asuntos económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, cuyo apoyo ha sido fundamental para continuar nuestra actividad en 2022. Y un profundo agradecimiento al señor eh, ministro doctor César Landa por enviarnos tan motivadoras palabras. Y, por supuesto, saludos cariñosos a todo el cuerpo diplomático peruano que en estos momentos nos está escuchando desde diferentes continentes. Eh, Women Doing Business es un programa de colaboración público-privada cuyo fin es la visibilización de la contribución de la mujer a la economía peruana. Hasta la fecha hemos visibilizado eh, mediante conversatorios como este, 14 conversatorios ya, eh, en los que hemos tenido la oportunidad de escuchar e inspirarnos de más de 60 empresarias y emprendedoras que han roto fronteras y barreras, que han generado riqueza y empleo, que han exportado, que han innovado, que siendo motores económicos del Perú, a veces realizan una labor un tanto invisible desde sectores como la minería, el turismo, los textiles, la gastronomía, el pisco y el vino, la industria farmacéutica, el deporte o el emprendimiento social. Pero todavía nos queda hablar de pesca, hablar de agroindustria, de ciencia, de innovación, de salud. Y en eso seguiremos trabajando y para ello eh, la contribución de las diplomáticas del Perú en misión ha sido un factor fundamental y a veces desconocido. Desde la primera mujer diplomática, la señora Diana Apkar, cónsul de Alemania en Japón, en 1919, las mujeres diplomáticas han hecho un largo recorrido. En el año 51, la señora Carmela Aguilar es la primera mujer que ingresa al servicio diplomático peruano, marcando un granito y, por cierto... Hoy, precisamente, celebraríamos su cumpleaños. Qué mejor forma que juntar hoy a sus colegas para celebrarla y que en paz descanse. Y no olvidemos también que no es hasta 1987 que una mujer casada asume por primera vez el cargo de embajadora, gracias a la determinación de la señora Ruth Dobson, quien representó a la Embajada del Reino Unido en Dinamarca. Tengo hoy el gusto de conversar con cuatro profesionales del cuerpo diplomático peruano que trabajan y han trabajado duramente para promover los intercambios comerciales, las inversiones y, pon y poniendo al Perú en el mapa mundial de los negocios. Y vamos a comenzar esta mañana con la señora Marcela López Bravo. Bienvenida Marcela, es un honor tenerte aquí hoy. Y quisiera contarles brevemente porque necesitaríamos toda la mañana para poder leerles el currículum y la carrera de la señora Marcela. Ella es diplomática de carrera, licenciada en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática y especialista en Comercio Internacional en la Universidad Nacional de Caracas. Durante 52 años de servicio profesional ha trabajado en países de América Latina como Brasil, Venezuela, Honduras, y también en países como Canadá, Italia y Corea del Sur. En ellos desarrolló múltiples actividades, una activa labor de promoción comercial. En la Cancillería ha ocupado cargos de Directora General de Promoción Económica y en Asuntos Económicos y Negociaciones Internacionales. Recientemente fue designada como Embajadora del Bicentenario por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Buenos días Marcela, ¿cómo estás? Buenos días, Natalia. Muchas gracias por esas hermosas palabras que creo no me dice, Pero bueno, es parte de todo una, un currículum de 52 años, en eso tienes razón. Bueno, ¿quién lo diría viéndote? Pero de todas formas, eh, quisiera aprovechar esa vasta experiencia, eh, además en misión, eh, para que nos compartas cuál es la importancia de esos planes de trabajo, de esa planificación e implementación de estrategias en la promoción comercial de las misiones en el exterior. Cómo no, Natalia, pero antes quisiera agradecer la invitación que ha hecho tu empresa en este programa de muy, muy business y de la Dirección General de Promoción Económica para participar en este evento. Sobre todo por la importancia que tiene de algo que tú has señalado, que es un trabajo casi invisible que hacemos. Y en esta oportunidad nos da la... Embajadora, su audio. Se cortó. Embajadora Marcela. Sí, para. se cortó por un momento. me escucha? Perfecto, sí. Ahora sí. Eh, no sé en qué quedé, pero te estaba diciendo que agradezco a, a la empresa Office y a la empresa y al programa que manejas tú en el Women Doing Business para resaltar la labor de la mujer diplomática, no tanto solamente en el exterior, sino también dentro de la Cancillería. Y también antes de iniciar mi intervención, quiero saludar las palabras del señor ministro, de la directora general de Asuntos Económicos, saludar a mis colegas ponentes y a mis colegas que están enlazados en ambiciones y el público en general. La pregunta es muy importante sobre los planes de trabajo, las estrategias. Es verdad, tú sabes que en el tema del comercio eh, hay diferentes mercados especializados algunos en, bajo un acuerdo, eh, un tratado de libre comercio y otros no. En el caso del tratado de libre comercio, nuestras funcionarias van a facilitar el seguimiento y la ejecución de los mismos y por tanto también informar sobre todo lo que hay en el mercado, sobre sus características, requisitos, precios, calidades para hacer el empresariado mucho más competitivo. Eh, cuando no existen eh, tratados de libre comercio, este trabajo es exhaustivo y bastante eh, eh, trabajo de hormiguita porque tenemos que hacer planes en las que en una primera etapa concertar y ver qué productos podían entrar en un acuerdo comercial o en todo caso encontrarnos y enfrentarnos con un mercado proteccionista como el caso, por ejemplo, de Corea o el caso de Brasil la en Latinoamérica, en la que es difícil llegar a tener un acuerdo comercial. Además de eso, de, de, de verificar, cuando no hay un ténis, de, de verificar qué productos podrían ser los que interesamos en, en, en el comercio bilateral, tenemos también que hacer unas visitas especiales a las instituciones públicas y privadas el país donde estamos, porque tenemos que informar sobre las medidas sanitarias, los aranceles que incrementan los montos, los precios de otros países del mismo producto para ser competitivos. Es decir, un trabajo arduo que las misiones tienen que realizar cuando no existen eh, eh, acuerdos de libre comercio. Este proceso a mi criterio tiene también una segunda etapa, que son conectarse con las entidades públicas y privadas de, de, de, de nuestro mercado, para ver si es que podemos incluir esos productos y si hay la verdadera productividad para llenar esa demanda Me pasó en Corea con el café y en Canadá con el chocolate. En este plan de trabajo que que el proceso, son no es tan fácil con las instituciones peruanas, porque hay que tener un continuo eh, acercamiento profesional y amigable con todos sus funcionarios y con los empresarios, que son los que van a colaborar con nosotros enviando muestras, tratando de que estas eh, empresas participen en ferias y participen además en misiones comerciales. Las estrategias, como te digo, son múltiples. Y en todo caso, como ha dicho el ministro Landa, eh, es importante el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes, por, por cuanto ya requieren una labor de asesoramiento continuo. No son como los grandes empleos y consorcios comerciales que ya tienen independencia en hacer sus negociaciones en tanto directamente con los importadores. Pero aquí va una cosa importante. Mientras las pequeñas, visiones, pequeñas empresas necesitan esas misiones, la funcionaria tiene que hacer un trabajo arduo en conseguir un programa de actividades interesantes y ad hoc para ellas, que significa no solamente la coordinación con las entidades promotoras como la Cámara de Comercio, Pro Perú, eh, la Sierra Exportadora y, y, y, y la Asociación de Exportadores Ares, sino que además tiene que seguir trabajando para, internamente para que estas visitas y estas misiones tengan logros efectivos. Eso es lo importante de estas estrategias y de estos planes. En Canadá, por ejemplo, donde estuve también como, como jefa de misión, teníamos el Trade Facilitation Office, que ayudan a las pymes canadienses a salir al exterior. Y por lo tanto, algunas... Eh, pymes peruanas podrían allanar y facilitar su incursión en el mercado canadiense. Me pasó con la de inclusión del cacao. Hicimos una misión comercial eh, promovida por el Ministerio de Agricultura para visitar de Cusco, de Ayacucho, de Junín y del Amazonas, para que visite, para conocer in sitio el mercado. Aquí así, ustedes saben que el chocolate en, en Canadá es muy importante, no solamente por las eh, fuertes, bajas temperaturas en el invierno, sino que también es un elemento muy reconocido en todos los eventos sociales. Por lo tanto, había una pequeña escala de productos de cacao del Perú, pero la misión tuvo la finalidad no solamente de promover estos productos industrializados, sino ver la posibilidad de enviar la materia prima. Otra estrategia importante que hay que tener en cuenta es el acercamiento con los grandes emporios de las empresas como Costco, Metro, que en Corea, por ejemplo, ya traían los productos peruanos, como el, el asfalto, el tío, las uvas, el mango, el banano, entre otros productos, como la quinoa, por ejemplo. Y mi misión era informar a los negociadores de PLC. Que estos productos podrían entrar directamente al mercado coreano en las negociaciones del TDC. Y, digamos, eh, eh, destacar que la tercerización de Estados Unidos, del mercado de Estados Unidos, incrementaba los precios. Y eso también ayudó a tener una exportación directa al mercado coreano. Eh, pero también, como te he dicho, los planes son diferentes en diferentes mercados. Por ejemplo, en Canadá me pasó algo en oposición. Tuve que invitar en un rollo que hice en Toronto para productos de exportación, tuve que invitar a Costco y a Metro, porque era importante esos mercados adquirir los productos peruanos. Y el logro fue que tuvieron ya posteriormente eh, negociaciones eh, directas bilaterales para ayudar a la, a la Otro ejemplo de ello, que Ana María, que está participando ahora, la doctora Belsua, eh, es el ingreso de los Berlins a Estados Unidos de Canadá, que yo me acuerdo cuando ella fue consejera comercial en Washington, eh, con sus informes importantes de incremento de demanda, porque ellos acudían a esa demanda de productos saludables y productos orgánicos. Luego también, eh, el rol que tenemos que tener las funcionarias diplomáticas en el exterior y en la teoría, es que hay acuerdos comerciales importantes. Tenemos con la Unión Europea, tenemos el acuerdo de asociación de, de transpacífico de cooperación económica, tenemos la Alianza del Pacífico, tenemos la Comunidad Andina, tenemos el MERCOSUR, es decir, de estos dos últimos, MERCOSUR y Comunidad Andina, las PYMES juegan un rol muy importante. Y en ese sentido tenemos que apoyar. Antes de terminar en la, busca, en la búsqueda del desarrollo económico de la Dirección General de Producción Económica, en el año 2014 se firmó un acuerdo entre la Cancillería y los eh, grupos empresariales importantes en el Perú para apoyar a las pymes, dígase CONFIEM, dígase eh, Cámara de Comercio, dígase ADES. En sí, la finalidad era apoyar a las pymes para su participación en las ferias y la participación de algunos inversionistas que estaban eh, eh, interesados en sus productos. Justamente le preguntaba minutos antes a Diana eh, si este acuerdo sigue vigente y si se encuentra aplicando, para lo cual yo creo que a, la, a la Cecilia Gerbasi de debería tomar nota para dejarle ese encargo al, al próximo director general de producción económica, porque hay que activarlo de tal manera que un crecimiento muy fuerte de estos de grupos empresariales para apoyar a las pymes. Ahora también hay que señalar que la Dirección de Promoción Económica tiene una certificación internacional, el ISO 9001, de, de que modestamente fue una labor de mi equipo cuando era Directora General de Promoción Económica, y que me da gusto que esta recertificación sigue en el 2015-2018, y ahora me está comentando Diana, que también está en el 2021. Lo cual nos dan la oportunidad también de mostrar sus experiencias exitosas no solamente en la promoción económica de, eh, de los productos peruanos, sino también en la promoción de los servicios que da el turismo y en la promoción de inversiones claro que esto se trabaja íntimamente con las entidades públicas y privadas doy finalizada mis palabras señalando que nuestra Cancillería a pesar que actualmente no tiene su cargo las consejerías comerciales Seguimos desplegando una labor muy importante de apoyo a la empresaria a través de la Dirección General de Producción Económica e inclusive la Dirección General de Asuntos Económicos, que ahora ha asumido Ana Cecilia Geroazio, sobre todo porque tenemos a nuestro cargo los diversos aspectos de la diplomacia económica, que es la que activa las relaciones bilaterales y la que difunde los procesos de integración. Con eso doy por terminar mis palabras, y estoy en cualquier pregunta posterior. Muchas gracias Natalia. Gracias Marcela. Y les recuerdo a todos que en el Facebook Live nos pueden enviar también eh, preguntas eh, que luego serán respondidas al final de la intervención de nuestras eh, panelistas. Y ahora tengo el gusto de, de pasar con eh, Karina Palacios. Buenos días Karina. Y les voy a eh, comentar un poco de su larga también trayectoria profesional. Ella es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Cuenta con una maestría en gestión ambiental y desarrollo sostenible de la Universidad Nacional del Centro del Perú, diplomada en la UNAL en conservación del medio ambiente y evaluación del impacto ambiental. Eh, tiene experiencia profesional en instituciones públicas y privadas con conocimientos en el campo agrícola y pecuario, asesoramiento técnico, comercio, saneamiento de predios rurales, temas comunales, proyectos y gestión pública. Actualmente se desempeña como embajadora del Perú en el Estado Plurinacional de Bolivia. Ha laborado en empresas privadas tales como Inca Agri Resources, representante técnico comercial de sierra y selva central en regiones como Ayacucho, Junín, Huancavelica, Pasco, eh, en empresas como Incafert, Hortus y en gestión pública ha ejercido como directora regional de agricultura de la región Junín y directora de la Agencia Agraria de la provincia de Jauja. Bienvenida, Karina. Y quisiéramos contigo aprovechar... Eh, tu experiencia en las diversas y maravillosas regiones del Perú para que nos cuentes eh, cuál es la importancia de, de las misiones eh, diplomáticas en el exterior para dar conocer al mundo las diferentes regiones del Perú y lo que ofrecen y cuál es su potencial comercial. Buenos días con todas y todos los presentes. En primer lugar, felicitar y agradecer a las organizadoras de este evento, Women Doing Business, eh, espacio donde podemos compartir experiencias sobre la promoción económica en el exterior, eh, en lo cual pues, contribuyen diferentes actores del Estado. Bueno, a tu pregunta, Natalia. Eh, para poder dar a conocer al mundo las diferentes regiones del Perú y su potencial comercial, las misiones detectan las posibilidades comerciales en el país donde se encuentran, articuladamente, embajada, oficina de comercio exterior y consulados. Son actores que estudian la, la estructura comercial y contactan a quienes lo, lo dirigen, participando en ferias y exposiciones, informándose de las necesidades de importación y comparando con la oferta exportable. Simultáneamente se distribuye material informativo, revistas, documentales, catálogos, etc., en el idioma local. En estos dos últimos años, por el tema de la pandemia, se ha activado bastante la difusión de manera virtual en las diferentes redes sociales todo esto acerca de los productos de exportación del país, potencial agropecuario, industrial, turístico, cultural, gastronómico y ambiental. Es importante saber que en la búsqueda de las posibilidades comerciales, todo país desea vender, pero para hacerlo simultáneamente debe comprar. De otra manera, no hay posibilidades de, de desarrollar las propias ventas. El Perú tiene 24 regiones. Cada uno con sus particularidades, del cual en el exterior se conoce solo algunas. Y en ese sentido, esta misión en la cual me honro en dirigir, tiene como objetivo este 2022 promocionar a más regiones según sus potencialidades. Actualmente, eh, teniendo en cuenta que en Bolivia, representa el quinto mercado más importante de las exportaciones peruanas a Latinoamérica y América Central. Y por otro lado, en lo que respecta a las exportaciones del Perú al mundo, Bolivia se encuentra en el puesto 17, superando a economías de escala como Italia, México, entre otras. Las exportaciones de Bolivia desde el 2015 hasta el 2019 tenían una tendencia creciente. Sin embargo, el 2020 se exportaron solo 543 millones de dólares, cifra más baja desde 2015, esto debido a la pandemia. No obstante, el 2021 se logró recuperar los niveles de exportación de 2019, aproximadamente 708 millones, superando en un 30% las exportaciones del año anterior. El comercio bilateral total alcanzó la cifra de mil quinientos treinta y ocho millones de dólares. La Embajada en Bolivia, en coordinación con la Oficina Comercial, prioriza lo siguiente: identificar oportunidades comerciales para la exportación de productos no tradicionales peruanos con la participación de las pymes a través de campañas de difusión virtual y cuando la situación de la pandemia amaine será vía campañas presenciales. También promover eventos para relanzar la imagen de nuestro país como una sólida economía y un mercado atractivo y seguro para el comercio y las inversiones. De la misma manera, implementar acciones conjuntas con la oficina comercial para incrementar el ingreso de productos peruanos con potencial en el mercado boliviano a través de una variedad de actividades como entre otras la participación en las principales ferias internacionales bolivianas, misiones comerciales, promoción de la gastronomía, boliviana, eh, perdón, la gastronomía peruana en, en Bolivia y la difusión del turismo receptivo de nuestro país. Ahora estamos en un proceso de ejecución de algunas, de algunas actividades dentro de la misión en Bolivia. En el ámbito de participación en ferias internacionales, venimos preparando nuestra participación en las siguientes principales ferias del país. Feria Internacional de Cochabamba, que se va a desarrollar del 28 de abril al 8 de mayo. La Feria Internacional Expo Cruz 2022, que se llevará en, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra del 16 al 25 de septiembre. Y FIPAS, que es la Feria Internacional de la Paz 2022, que se desarrolla en el mes de octubre. Para impulsar la gastronomía peruana en Bolivia, esta embajada, esta embajada, con la coordinación por la oficina comercial y nuestros consulados, y PROM Perú, viene organizando dos seminarios virtuales sobre la difusión de la licencia para utilizar la marca Perú, orientada en una primera etapa a restaurantes. El primer seminario se realizará en la ciudad de La Paz y el Alto el 9 de marzo próximo. El segundo será en Santa Cruz y Cochabamba el 16 de marzo. Hasta la fecha existen alrededor de 30 restaurantes interesados en obtener la licencia de la marca Perú para difundir activamente la gastronomía peruana en Bolivia. Es de notar que a la fecha Existe en este país solo un restaurante en La Paz que, que ostenta la marca Perú. Entonces, lo que deseamos es ampliar y de esa manera también como que apoyamos a nuestros connacionales que residen en este país que nos cobija. Respecto al turismo con el, con el sur del Perú, al ser Bolivia un país fronterizo, existe un activo eh, flujo de viajeros bolivianos que entran a Perú la frontera terrestre de Desaguadero y Casani. Asimismo, un importante flujo de turistas europeos, asiáticos y norteamericanos que hacen el triángulo fronterizo, fronterizo Perú, Chile y Bolivia. La principal conexión terrestre Bolivia y Perú, que es la más usada para viajeros bolivianos, Desaguadero, Puno, Puliac, Arequipa o, o Desaguadero, Moquegua, Isla, Moyendo, Matarán y Arequipa y Camaná, aprovechados en feriados especialmente. En ese sentido, en coordinación con la oficina comercial dentro de las acciones de promoción de turismo, se hace énfasis en la promoción de las playas del sur del Perú, que llegan a ser un atractivo para los turistas bolivianos. También nos hemos propuesto jugar el rol de, articular, de articulador entre empresas de capitales peruanos asentados en Bolivia y productores peruanos. Como primera experiencia hemos contactado a la empresa de capital peruano que es Pilandina S.A. En Perú es Gloria, la más grande en producción de lácteos y de derivados en Bolivia para darle a conocer que hay productores peruanos de cacao y café que estarían interesados en proveer, proveer, proveerles su materia prima porque ellos en la actualidad eh, vienen eh, comprando la materia prima de, de cacao en Ecuador, de Ecuador. En ese sentido, nos encontramos coordinando una serie de reuniones con esta empresa para concretar exportación peruana de cacao y café. Paralelamente, como se indicó, la embajada impulsa de manera regular reuniones de viceministerios de comercio exterior de ambos países y autoridades sanitarias, Senasa, Sanipes del Perú y Senazag de, de Bolivia para evaluar el comercio bilateral y, y para principalmente resolver las restricciones temporales para el ingreso de productos agrícolas perecibles peruanos y para definir el acceso de nuevos productos de nuestro país. Para impulsar el desarrollo dentro del sector agrícola de nuestro país y contribuir a un importante aumento en sus exportaciones, esta embajada viene impulsando activamente la comercialización de la uria para el uso agrícola en el Perú. Para tal efecto, primero se logró una fir la firma en octubre pasado en un acuerdo interinstitucional de cooperación bilateral sobre esta materia. Este instrumento permitirá la llegada de este fertilizante boliviano que es requerido por nuestros agricultores de diversas regiones de nuestro país. Y ya a la vez hemos identificado por la otra parte que ellos requieren harina de pescado. De, esto es dentro de la reciprocidad, ¿no? Y para dinamizar el comercio exterior boliviano, exportación y, y, y, perdón, importación y exportación utilizando los servicios del puerto peruano de Hilo, esta embajada viene impulsando activamente el tratamiento de este asunto en el marco del mecanismo del encuentro presidencial del gabinete ministerial. Como consecuencia de ello, se ha creado un equipo binacional permanente para el desarrollo del puerto de Hilo, en cuyas reuniones participa esta misión, y es de subrayar que en el 2021 el movimiento de carga boliviana alcanzó 72,282 toneladas, lo que representa un incremento de 163% respecto al año 2020. Eh, también se produce entre ambos países un intenso comercio eh, informal que se estima que podría superar varios centenares de millones de dólares esta embajada tiene un rol especial para impulsar los trabajos de comisión bilateral peruano-boliviana de lucha contra el contrabando este mecanismo ha llevado a cabo su onceava reunión en diciembre pasada y ha adoptado su plan operativo anual 2022 para desalentar el comercio informal y formalizar eh, de todos modos a nuestros eh, a nuestros connacionales que vienen exportando productos perecibles en beneficio de las economías regionales. El intercambio comercial entre zonas fronterizas y la calidad de vida de sus habitantes, esta misión viene intensificando gestiones para la habilitación del nuevo paso fronterizo entre ambos países en San Lorenzo, que es Perú, y extrema, que es Bolivia, cuya próxima apertura permitirá integrar al departamento amazónico de Pando y el norte de Beni, en Bolivia, con el sur del Perú y el puerto de Hilo a través de la interoceánica y se espera que en abril de 2022 se inaugure temporalmente este nuevo paso fronterizo donde luego corresponderá a Bolivia la construcción del Centro Binacional de Atención Fronteriza. Simultáneamente, desde fines del 2021 esta misión viene impulsando la próxima culminación de la construcción de la carretera Tacna-Colpa-La Paz, que dinamizará el desarrollo económico de la zona altoandina en territorio peruano. Se construirá en un nuevo eje adicional de integración física y comercio binacional en favor de las poblaciones de estas zonas andinas fronterizas. Concluida dicha carretera corresponderá a nuestro país, construir en la zona fronteriza de, de, de dicha vía, el Cebato, la cola En el área cultural venimos promocionando diferentes, eh, diferentes eh, culturas y, y expresiones culturales folclóricas del país y una de ellas ahora último estamos coordinando con el Centro Cultural de Promoción y Revalorización de la Tunantada, dos tunantes de la provincia de Jauja, la región Junín, la Tunantal es un patrimonio cultural de la nación y está en la búsqueda de declarar como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO por ser una expresión folclórica que interrelaciona a los países de Perú, Bolivia y Argentina dentro de sus personajes que lo que lo danzan. Entonces estamos en esa coordinación para promocionar esta este este, esta danza de la tunantada. Bueno, son experiencias que, que puedo comentar eh, sobre los trabajos de la misión en Bolivia, del cual venimos desarrollando y desde ya agradezco la atención prestada. Muchas gracias Karina y gracias por habernos hecho viajar por diferentes geografías que conoces muy bien. Tendremos más oportunidad de que nos hables sobre esa promoción económica en regiones porque ya están llegando preguntas, así que las conversaremos en un ratito. Eh, ahora voy a eh, presentar con muchísimo gusto a Ana María Deusta Carabedo. Eh, bienvenida, Ana María, buenos días. Buenos eh, días, Ana, muchas gracias. Eh, Ana María es actualmente agregada para Asuntos Económicos de la Misión del Perú ante la Unión Europea y de Embajada del Perú ante el Reino de Bélgica y Gran Ducado de Luxemburgo. Eh, ella es economista graduada en la Libre Universidad Internacional de Estudios Sociales en Roma con, especial, eh, con especialidad en desarrollo económico, habiendo iniciado sus estudios superiores en la Universidad Católica del Perú. Tiene una abundante experiencia en el trabajo de promoción comercial y acceso a los mercados en el exterior, habiendo trabajado bajo dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y parcialmente del Ministerio de Comercio como funcionaria en oficinas comerciales de embajadas y consulados generales peruanos, en importantes mercados como Londres, Bruselas, Madrid, Hamburgo, Nueva York, Washington, D.C., y ha organizado y dirigido la participación peruana en múltiples ferias y misiones comerciales en Europa, Norte y Sudamérica, Asia y África. Ha desempeñado también funciones como viceministra de Economía Internacional de Relaciones Exteriores, asesora de la Dirección General de Promoción Económica, embajadora del Perú en Italia, representante ante la FAO y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA. Ha formado parte de eh, nuestra representación permanente ante el GATT, Organización Mundial de Comercio, y la UNCTAD con sede en Ginebra, integrando el equipo negociador en los grupos de agricultura, pesca, textiles, acceso a mercados, medidas no arancelarias y antidumping. Actualmente atiende principalmente asuntos de política económica y comercial de interés peruano ante la Unión Europea, y temas de carácter agrícola y sanitario pertinentes para las exportaciones peruanas. Bienvenida, Ana María. Eh, quería aprovechar eh, la oportunidad y tu experiencia también y tu largo recorrido eh, para, para que nos inspires, ¿no? A, no, yo no, porque yo ya no, a las jóvenes eh, y nos compartas las experiencias que, que podrías transmitir, tantas seguro, a las jóvenes diplomáticas que se están abriendo paso eh, y que desean trabajar en misión. Perfecto, Natalia, te agradezco mucho de esa inmensa presentación, que pensé que ibas a reducirla al máximo y da un poquito de. La, la de... reduje, ¿eh? pero no a había el... <risa> Pero en todo caso, este, te agradezco muchísimo la invitación. Agradezco a la embajadora Gervasi por esta eh, oportunidad también de, de dirigir a, a las diplomáticas eh, jóvenes peruanas, que, eh, que es el, el tema que me ha, que me ha, que me ha, que me ha tocado hablar el, el día de hoy. Agradezco muchísimo las palabras iniciales del canciller y ciertamente de las, eh, las señoras que han hablado ahora antes que yo. Y, y decirles nada más que. Yo creo firmemente en la promoción económica y comercial, la he hecho toda mi vida, la he hecho toda mi vida y siempre como tú misma mencionaste, de la mano con cancillería, dependiendo en la, gran, en la mayoría del tiempo de la cancillería o trabajando para el Ministerio de Comercio Exterior o en entidades que existían en su momento de promoción como puede haber sido FOPEX, PROMPEX, el Instituto de Comercio Exterior y PROMPERU por supuesto que, que tantos años también tienen experiencia en este, en este ámbito. Quiero defender la idea de que la promoción económica, comercial, es tan válida como la promoción o la, los asuntos políticos que se tocan en la eh, carrera diplomática. Eh, y lo defiendo porque eh, creo firmemente en ello y creo que a través de mi vida y el contacto que he tenido eh, con las, eh, no solamente con autoridades extranjeras, sino básicamente con, trabajando en conjunto con nuestras eh, embajadas, misiones y consulados y nuestra Cancillería en Lima, a través de la Oficina de Promoción Económica o a través de la, de la Dirección de, de Asuntos este, eh, Económicos, hemos, eh, hemos podido alcanzar un mundo de actividades, un mundo de cosas buenas y positivas para nuestro país. Yo quiero decir que la carrera diplomática brinda la ocasión única para desarrollar esta interesantísima experiencia porque proyecta a la o al profesional eh, diplomático o diplomática peruana hacia el mundo exterior donde las oportunidades se multiplican inmensamente en beneficio y, y, este, y de forma prácticamente inmediata. Es nuestras, es nuestro, nuestras eh, oportunidades para colocar nuestra producción nacional, las exportaciones peruanas de bienes y servicios, en fin, estamos hablando de comercio, estamos hablando de turismo, estamos hablando de inversiones, estamos hablando de cooperación técnica internacional. Me felicito por aquellos este, temas que, que tú has ya citado de tecnología, innovación, de, de aproximaciones este, sectoriales que vas a tener en unas próximas charlas. Este, yo digo que si sí es posible ampliar el trabajo en una forma geométrica, o sea, hacer una actividad, un conjunto de actividades, pero que se multipliquen, que no fenezcan, que no, que no terminen en la, misma, en la propia actividad, o sea, que sea el comienzo de algo más, y creo que eso, la juventud, y las mujeres peruanas diplomáticas eh, este, o que están estudiando en la academia o aquellas que quieren acceder a, la, a, este, a, este, a esta carrera tan, tan linda, este, puedan pensarlo a futuro. Eh, creo que este, la, la acción promotora puntualmente eh, emprendida sean eventos, como ya han mencionado, de ferias, misiones, conferencias, ahora están en boga los webinars, este, las acciones de inteligencia comercial en los mercados externos, qué importante es, averiguar qué pasa, cómo está el sistema, qué pasa, ahorita tenemos un enfrentamiento geopolítico tremendo a nivel mundial, Ucrania, Rusia, cómo repercute eso en nuestro comercio, no, no solamente en esos dos mercados, sino en los mercados que estamos nosotros trabajando en la Unión Europea, en Estados Unidos, en el Asia, cómo repercute y qué nos, qué nos puede traer para beneficio de los de la, nuestros intereses o que nos puede traer de preocupaciones también para nuestros propios intereses económicos comerciales otro tema es la cooperación internacional ya no estoy hablando de la cooperación internacional este de, de estado a estado o de, de donaciones eh, como teníamos años atrás ya nos hemos madurado y estamos en un nivel que esa cooperación eh, ya, no, no, ya no está eh, habilitada o de cierta forma ofrecida de una forma eh, tan interesante como era en el pasado. Pero sí estoy hablando de cooperación internacional, eh, de empresas europeas, por ejemplo, en el caso donde estoy trabajando, o, de, eh, o de, en, en, del mundo entero de gremios, de universidades, de academias, cooperación que, de agencias, que puedan llegar a nuestras eh, respectivas entidades, agencias, universidades, Empresas y sus gremios. Estoy también hablando de acciones de política económica y comercial, como ya lo, lo ha mencionado Marcela claramente, y también el embajador en Bolivia, en que, que no, no, no, no necesariamente todo es eh, promoción. La promoción también se entiende de un punto de vista más amplio, es el acceso a los mercados es el ayudar a negociar a nuestras autoridades sanitarias y apoyar a nuestros gremios y exportadores, a abrir el mercado de los arándanos en Canadá, o de las paltas este, en Corea, o, o, o el mango en la India, en fin, en una serie de mercados, porque eso es lo que nos ha traído bastante beneficio. En fin, eh, políticas económicas comerciales también significa velar, por cuál es el, el medio ambiente en el que se, se van a desarrollar nuestros pequeños empresarios, nuestros grupos de, de empresas medianas y más grandes también, en que eh, a veces nos toca ver con la Unión Europea no solamente el proyectarnos a futuro, sino nos toca, y lo comentaba con algunos colegas, a veces ver que como van cambiando las políticas y a veces el sistema multilateral se está quedando retrasado en algunas ocasiones, se, se, se, se generan situaciones donde eh, iniciativas individuales de países importantes y en mercados importantes eh, suponen cambios muy rápidos a las cuales si nuestro país se quiere mantener en su ritmo de exportación tiene que conocer y tiene que adaptarse de alguna forma y, para eso, por, y por eso a veces estamos defendiendo, y hay veces que no solamente nos estamos buscando proyectar sino defendiendo lo que hemos trabajado hace 10, 20 y 15 años, y eso lo pueden decir varias de las empresas exportadoras que yo no sé, están participando el día de hoy, pero seguramente lo podrán testimoniar. ¿Cuántas de ellas, inclusive pequeños, inclusive pequeños productores de cacao, de café, están defendiendo que, por favor, no se les reduzca el mercado por acciones de reducción, de, de cambio de políticas, en protección del medio ambiente, en responsabilidad social, eh, eh, digamos, obligatoria en impuestos eventuales sobre el, el, el carbono, en la importación de productos extranjeros, en temas de deforestación, en fin, elementos nuevos que van surgiendo a nivel internacional, pero que repercuten en nuestra propia producción, nuestras exportaciones, los límites máximos de residuos de los plaguicidas. Es un tema que a veces me ha He llevado más del 30 o 40 por ciento de mi tiempo. Yo soy economista, no soy entomóloga o no soy ingeniera agraria, pero he tenido que aprender y he tenido que aprender la fuerza y eso la mujer o la persona diplomática que se ocupe de la promoción económica debe conocer y debe adaptarse en el mercado que, que, trabaja, que le toca trabajar. Parto también del concepto que las exportaciones son el medio importantísimo para generar desarrollo económico y social para nuestro país. Estoy convencida de ella, y estoy convencida de ella desde que salí de la universidad y me especialicé en economía y el desarrollo. Eh, el mercado mundial es gigantescamente más grande que nuestro mercado interno de 33 millones de habitantes. Necesitamos el mundo internacional y necesitamos de, de, de desarrollarnos con las mejores posibilidades y las mejores oportunidades que en el exterior. Y eso lo puede hacer... Nuestras embajadas, nuestros consulados, eso puede ser las, las y los funcionarios diplomáticos que trabajen en ella. Es una actividad, esta de la promoción económica, que también invoca la inclusión social. Y definitivamente invoca la inclusión social porque nos dedicamos a promover, no a la gran empresa, sino en particular ayudar a la, a la mediana y sobre todo a la pequeña empresa, que muchas veces está en cooperativas y actúan en conjunto y los apoyamos a, a salir al exterior y a, y a conocer bien el mercado y este y coordinamos con otros sectores también para que se pueda desarrollar actividades de promoción específica de la cual otra colega va a hablar en fin y entonces este quería decirles también que es una forma ayuda de ayuda con la lucha contra la pobreza porque genera riqueza porque genera y, y este eh, no solamente inclusión este, social sino también genera posibilidades económicas para el desarrollo interno moderniza a, a nuestras y nuestros compatriotas que se suman a este mundo tan amplio de la empresa internacional. Es una actividad muy dialéctica, es tremendamente rápida y tremendamente ejecutiva, pero que hay que programarla muy bien y priorizarla y buscar las estrategias específicas, como ha dicho la embajadora Marcela López. o sea Pero una vez que hemos hecho eso, tenemos que sobre todo pensar que debe ser, tenemos que tener acciones oportunas en el mercado, oportunas. No hay peor cosa que estar preparados, realizar todo con un esfuerzo de programación, invertir tiempo y esfuerzo y fallar al final por no estar atentas a la oportunidad. La actividad que se va a realizar tiene que ser oportuna y tiene que tener el tiempo necesario para que se realice y produzca frutos. Con ello quiero decir que no solamente es importante la preparación, el monitoreo, pero también quiero incluir algo que yo, yo lo llamo feeling, ese este sexto sentido sobre la validez y posible éxito de la acción promotora, este, que nos da un decidido eh, sentido de, de querer actuar, estar seguras en que querer actuar y que las mujeres en particular Ten, lo tenemos, tenemos ese sexto sentido para valorar las cosas, no digo que los caballeros no la tengan, seguramente las tendrán, pero las mujeres tenemos ese sexto sentido de saber el feeling de la actividad bien preparada, bien elaborada y me suena que va a salir muy bien si lo hago con decisión, con los instrumentos necesarios y sobre todo si lo hago en la oportunidad específica bueno, para jóvenes diplomáticas eh, eh, quiero también decirles que ese feeling también lo consideren para ustedes y que, ese, eh, que tengan internamente ese conocimiento de que, lo que, es, que las cosas que se hacen bien deben venir acompañadas siempre con una actitud de, eh, decidida, con una valentía de actuar para adelante, no, no quedarse a la primer, al primer problema, buscar resolverlos de, y así buscar más oportunidades y más constancia. Quisiera simplemente resumir en decir cuatro o cinco eh, cosas más, que me podría pasar un día hablando, pero no voy a poder hacerlo. En fin, la preparación de la cual ya nos ha hablado la embajadora López, este, que incluye conocimiento en idiomas. Sin idiomas, aquí por ejemplo en Bruselas uno es cero, o sea, cero. Sin idiomas no es posible trabajar. Uno puede ser el PhD, la, la persona más preparada del mundo, si no habla idiomas en el mercado en que se va a desarrollar, Simple no puede ir adelante. Y en la cancillería peruana somos y exigimos a todos los funcionarios de tener sus idiomas y además perfeccionarlos a través de su carrera. O sea que creo que están muy bien habilitados para desarrollarlos también en el aspecto de infraestructura eh, personal de cómo, este, de cómo desarrollarse. Yo, yo espero que más de jóvenes diplomáticas. Eh, de carrera o no de, eh, o, o que no sean de carrera eh, pero en este caso que trabajen con la cancillería, pueden desarrollar su acción también con los, el sector privado, o sea, es muy bueno hasta trabajar para la cancillería, es bueno coordinar también con otros ministerios pero sumamente bueno también es tra, trabajar con los gremios y las empresas eh, que son las que, defi las que invierten en propio en las, los, la, los, la, los, la, los recursos necesarios y organizan la producción y organizan eh, todo el trabajo para salir afuera con la producción. Este, eh, el planeamiento, planeamiento, no lo voy a repetir, ya lo habló Marcela perfectamente, la percepción, ya se las he dicho, este, la iniciativa, yo creo que la promoción comercial, la promoción económica da oportunidades para tomar muchísimas iniciativas. Las buenas ideas siempre son bienvenidas y muchas veces son premiadas y aplaudidas. No solamente hay que estar en la gran recepción eh, y, de, y de resolver los grandes temas internacionales que son de, del ámbito político, sino también hay que tener iniciativas y pensar qué cosa puede resolver bien conociendo uno mejor el mercado, porque ahí vive, ahí trabaja. La oportunidad, ya le hemos dicho, y la, e, e, evaluar los resultados. Sin evaluación es muy difícil continuar. Es decir, la promoción eh, eh, por sí misma no sirve, ya les decía que si, no, si es que esta promoción no tiene resultados, no va a ningún lado. O sea que tenemos que concentrar nuestro uh, interés y, no, y dirigir nuestras, y nuestra acción aquello que vaya a tener resultados del corto y mediano plazo, por supuesto. El hacer por hacer no debe ser una acción. El, el hacer para ganar, el hacer para tener resultados, para lograr objetivos, eso sí vale. Eh, no gano yo. Eh, diplomática o funcionaria promotora, gana el país, ganan los exportadores, ganan las comunidades que, que, que vamos a apoyar con nuestra acción y finalmente gana esa acción del Estado porque es un trabajo profesionalmente eh, que, que está enmarcado en, en un interés nacional perfectamente claro. Esa sensación también de lograr el bien de los exportadores es, es una gratificación que es tremenda. O sea, yo creo que más que en el ámbito político, en el ámbito que es que las cosas son de más de mediano la, mediano, largo plazo, en el ámbito de la producción comercial tenemos o no la certeza que nuestra acción sirvió o no sirvió eh, con mucho más mayor rapidez. Es muy gratificante eh, el poder contribuir con un granito de arena eh, concreto y palpable al desarrollo nacional, a esa lucha para la pobreza, contra la pobreza que le decía, a la generación de más oportunidades para nuestro país. Y este... Y, y obviamente para nuestro país estoy hablando de dónde se producen estos bienes y estos servicios es decir en las regiones de nuestro país en todas las regiones de nuestro país habiendo hablemos de lo que significa la presencia de la mujer en la agricultura lo vas a decir tú más adelante o sea que no voy a entrar en ello agricultura la industria está muy presente la, la, la mujer en la pesca en, la conserve, en las conserveras está muy presente la mujer en las confecciones textiles ni qué decirlo en la alpaca en, el, en la confección en el diseño textil este En la, en la artesanía, en la, este, las, las tejedoras de, de, de, de, de cintura en, en, en Cusco, la, la, en los temas pesqueros, las de, también las, las pescadoras en Lago Titicaca, este, eh, es, es, realmente son mujeres que nos representan muy bien, que nos decir por supuesto la joyería, de la platería y de otras, y de otros, de otras áreas donde está muy presente la mujer peruana hablamos este entonces del turismo el turismo también eh, en nuestro momento se Acabo de, acabo, acabo de informarme, o sea, a través de todos, los, de todos los informativos nacionales, de que ya hemos abierto las actividades económicas, ya lo, el, foro, lo, el, el, el foro para ir a, las, a, a los negocios se han abierto, se vuelven a abrir, entonces con todas las debidas, digamos, precauciones del caso, se vuelven a abrir oportunidades de turismo y eso tenemos que este, desarrollarlo de, de todas maneras y los servicios conexos por excelencia, por supuesto, como puede ser la gastronomía y más. Destaco que he partido con la premisa de que aún eh, son muy pocas mujeres trabajando en la promoción económica y que deberían ser más. Yo, ¿sí? recientemente, conversando sobre este evento, le preguntaba a un colega: ¿y cuántas mujeres tenemos en promoción económica? ¿O cuántas mujeres tenemos distinguidísimas mujeres diplomáticas? Que tú has mencionado y quien nos ha invitado a esta reunión y quien ha, a quien han, han sacado y a quien a la embajadora en su momento que ha mencionado, que, que sí, obviamente las relaciones políticas y también económicas del país. Este, pero aún somos muy, muy pocas, o sea, tenemos que crecer aún más. Tenemos que, creo que, no sé, que la presencia que tenemos en Cancillería es, no sé, las embajadoras me podrán corregir 30%. 20 25% o un poquito más de repente, necesitamos más presencia. Tenemos distinguidísimas embajadoras en puntos claves y la secretaria general de la propia Cancillería es un ejemplo y además muy promotora, por cierto, en, en los mercados donde ha trabajado y la, la he seguido también de alguna forma cuando estaba en Suecia, en, en Suiza. Este, y, y, y quería también señalar que, eh, o, o por lo menos concluir que en la, en la, esta, esta actividad brinda la posibilidad de aplicar en hechos concretos las ideas, los principios de desarrollo económico de nuestro país, eh, que se amparan en las normas y acuerdos nacionales, multilaterales y bilaterales que nuestro país ha aprobado. O sea, que nos da una legalidad, un marco legal que se enfoca y que eh, da, da marco a nuestra actividad en el exterior. Y eso este, respecto a las políticas nacionales y respecto a la política exterior que defiende la Cancillería. Es un reto, sí. Es en sí el comercio y la promoción son servicios, son neutros. Eso no tiene género. No son femeninos ni no son masculinos. Pero son las diplomáticas mujeres las que, escogiendo la especialización que mejor les acomode, pueden encontrar un espacio muy gratificante e interesante con mujeres en diplomacia y en promoción económica. Muchas gracias, Natalia. Muchísimas gracias, Ana María y y las jóvenes creo que, que han nacido ya con ese enfoque de sostenibilidad que tú has mencionado, vinculado a salir de la pobreza, a la inclusión, a esa economía que crezca de la mano de ese desarrollo social que, que los jóvenes ya manejan con esos objetivos de desarrollo sostenible ¿no? y que nosotras hemos aprendido a mitad de nuestras carreras. Entonces, gracias por ese foco de avanzadilla. Y ahora rápidamente voy a pasar con Adriana Velarde. Eh, Adriana que además ha sido activa, cooperadora, coordinadora, eh, contribuidora de esta iniciativa de Women Doing Business eh, desde el comienzo, apoyando e em, impulsando los eventos también y que hoy día eh, se encuentra en Argentina. Bienvenida Adriana. Muchas gracias Natalia, encantada de poder acompañarlos. Qué bueno verte en la distancia, antes nos veíamos en los eventos acá en Lima. Eh, y bueno, les cuento que, que Adriana ha egresado de la Academia Diplomática en 2002, pertenece al Servicio Diplomático desde el 2003 y en el exterior ha ejercido en los consulados generales en Atlanta y Ginebra entre 2005 y 2010, además de servir en la Embajada de los Estados Unidos eh, de 2013 a 2018. Se ha desempeñado en funciones eh, en la entonces Subsecretaría de Comunidades Peruanas en el Exterior, y en el gabinete del ministro, y en, mil, eh, perdón, y en 2018 asumió el cargo de directora de promoción eh, comercial de la DPE, en la Dirección de Promoción Económica. Muy bien, entonces Adriana vamos a ir cerrando contigo con, con otro aspecto bien importante que se trata de esa articulación del trabajo con las diferentes oficinas comerciales que tiene el Perú en el exterior. Muchísimas gracias, Natalia. Sí, efectivamente, eh, comentarles que yo estoy aquí en la Embajada eh, del Perú en Argentina desde mayo del, del año pasado. Por lo tanto, me tocó adaptarme a la situación de emergencia sanitaria del COVID. Ya teníamos esa situación durante eh, mi estadía en Lima, mientras estaba en la dirección de promoción comercial. Sin embargo, acá, llegué, cuando llegué, eh, habían una serie de restricciones como en otros países. Eh, y eso de alguna manera generó que no se puedan hacer actividades presenciales de promoción económica, eh, comercial de inversiones o turismo, como todos ya sabemos. Eh, y lo que tratábamos en ese momento fue hacer un seguimiento de todos aquellos acuerdos eh, y compromisos que se habían adoptado previamente, como por ejemplo eh, el acceso sanitario de nuevos productos a peruanos al mercado argentino, eh, en ese entonces era los cítricos y la uva de mesa, y en coordinaciones constantes entre las autoridades sanitarias de ambos países, se logró que eh, a fines del año pasado ingresaran los primeros contenedores eh, de uva de mesa Red Globe. Eh, también en los últimos meses del año pasado se eh, flexibilizaron la, las restricciones y se pudieron hacer eventos conjuntamente y articuladamente con la oficina comercial que, que tenemos acá en, en Buenos Aires. Como, como todos saben, las oficinas comerciales dependen de PromPerú y que están dirigidas para la promoción también de nuestra oferta exportable de turismo y de inversiones en los diferentes mercados de destino. Entonces nosotros hemos hecho conjuntamente eh, un Perú Week que, que permitió difundir las diferentes eh, aspectos del Perú entre, entre los, los, las personas que pudieron acceder a este evento. Um, ya sea para turismo, comercio e inversiones de nuestro país, también eh, se realizó la Feria Internacional de Turismo eh, de Argentina, donde también el Perú tuvo una activa participación para eh, la promoción de los destinos turísticos peruanos. Eh, otro aspecto que también se desarrolló fue eh, la, la conectividad aérea entre, entre ambos países, entre el Perú y Argentina, Tratamos de impulsar una nueva ruta, una, una nueva aerolínea. Eh, inició operaciones a finales del año pasado en diciembre en la ruta Lima-Buenos Aires, es Sky Perú. Eh, y también eh, se realizaron el relacionamiento con provincias de Argentina. El año pasado fue con, con Tucumán y Mendoza. Este año se está planificando para, para Córdoba, y la próxima semana también estamos teniendo una actividad en Mar del Plata. Todas estas actividades, como lo mencioné anteriormente, se realizan coordinadamente con, con la oficina comercial, con quienes mantenemos una fluida comunicación y reuniones periódicas. Creo que es importante, como lo mencionó la embajadora Marcela, hacer una planificación de eventos. En ese sentido, para no duplicar esfuerzos, eh, se programan los eventos a lo largo del año o a lo largo del semestre dependiendo de las condiciones y eh, vamos avanzando en lo que fuera necesario para la eh, concreción del evento. Eh, también otro tema que, que es importante es la, la búsqueda de nuevas oportunidades en cuanto a nuevas tecnologías para la innovación eh, de nuestras pequeñas y medianas empresas. Eh, por ejemplo, las billeteras electrónicas que son muy usadas en este país, es un tema que nosotros lo venimos trabajando y coordinadamente con el Ministerio de la Producción para que puedan tener nuestras pymes el acceso a, a estos temas. Eh, y bueno, también para comentarles un poquito eh, la experiencia que tuve desde la Dirección de Promoción Comercial, es importante la articulación, eh, no solamente con el Ministerio de Comercio Exterior, PROMPERÚ, sino también con los demás, eh, las demás entidades del sector público que están vinculadas a la, a, a la actividad económica. llámese el, el Ministerio de la Producción, eh, Sanipes las entidades sanitarias, SENASA, DIGESA. Eh, también los gremios empresariales, la academia, que es muy importante también. Y, y, y de alguna manera, a través de los conocimientos y experiencias de todas estas entidades, poder trabajar sabiendo cuáles son sus necesidades eh, en, en este país. Por ejemplo, es necesario la, la identificación de oportunidades comerciales y en base a eso, se ha ido trabajando en el mercado de Argentina, eh, por ejemplo, con las marcas sectoriales, llámese café, cacao, textiles. También lo que se ha venido haciendo es la, la defensa de la denominación de origen pisco aquí en, eh, en este país y, y la promoción de, de nuestra bebida, el pisco sour. Eh, otro tema que también les, les podría compartir con ustedes es la, la interacción que se tuvo eh, durante los gabinetes binacionales que se realizaron en el Perú en donde nosotros participamos activamente con eh, la coordinación de eh, del eje de asuntos económicos y donde se lograron muchos acuerdos entre autoridades de ambos países. Eh, en el caso de Perú fue con, con Bolivia, con Ecuador, con Chile y con Colombia. Y bueno, así, de esta manera, nosotros hemos logrado eh, promocionar a nuestro país eh, en el exterior. No sé si todavía tenemos un poquito más de tiempo. Vamos, vamos un poquito atrasadas, pero por favor, tómate unos minutos si necesitas, por supuesto. Ok, y bueno, también aquí eh, para el tema que... Con las, eh, con las oficinas comerciales, hemos podido eh, coordinar la, el ingreso de muchos de nuestros productos textiles, porque algunas veces tienen limitaciones por el tema de, de las licencias no automáticas. Entonces nosotros de alguna manera con, con, a través de la embajada eh, coordinamos con el Ministerio de Desarrollo Productivo en Argentina para que todas estas, eh, esta de alguna manera, burocracia que exista en el país, Pueda, pueda ser más ágil y destrabar eh, la eh, importación de nuestros productos. Después también en, en Mar del Plata tenemos lo de la rueda virtual, perdón, tenemos una rueda presencial donde van a venir eh, empresarios de la Sociedad Nacional de Industrias la próxima semana con ocasión de, del arribo del VAPU y ahí vamos a desarrollar diferentes eventos y también visitas a, a empresas que se encuentran eh, en, en esa ciudad. Muy bien, Adriana. Muchísimas gracias. Y como nos hemos extendido, porque tienen tanto que compartirnos, voy a hacer un consolidado de las preguntas del público en una sola pregunta. Y por favor responda a quien desee, o varias de ustedes pueden responder. Eh, que es importante porque Marcela lo mencionó, Ana María también, la importancia de las pymes, esa pequeña empresa que quiere abrirse camino y que no sé si se conoce tanto la labor de promoción económica descentralizada, que no solo es en Lima sino que existe en provincias, no sé si nos podrían comentar un poco qué presencia, qué actividades, qué tipo de impulsos está dando desde las regiones del Perú también a esa actividad económica desde la Cancillería. Ana María, por favor. Y luego Marcela, creo. Claro, bueno, creo que sí. sí, sí eh, luego, eh, yo voy a poner solamente un ejemplo. Acá en la Unión Europea, por ejemplo, se ha dado una nueva norma orgánica que la trabajamos muchísimo con, con Adriana cuando era directora de promoción comercial en la Cancillería. Y este y esta nueva norma orgánica que entró en vigor el primero de enero, este de este año, eh, supone ciertos cambios, ciertas exigencias y ciertos comportamientos y ciertos nuevos requerimientos. Eh, que son importantes que nuestras pequeñas empresas puedan, puedan este, considerar. Entonces, hemos, hecho, hemos organizado varios seminarios con diferentes gremios y, y uno, probablemente uno de los mejores logrados o uno de los últimos muy logrado ha sido con la Sierra y Celo Exportadora, que a su vez convocó como, yo no sé cuántas empresas fueron, pero fueron de, eh, varias centenas, creo que ha sido 200, no, yo no sé si llegamos a 300 eh, participantes en esta, en esta ocasión y este. Y, y llegamos a, a cooperativas y a pequeñas empresas en, en, en, la, en, este, en la sierra y en la selva este, que estaban muy interesadas en poder desarrollar este, nuevas iniciativas en productos orgánicos. ¿Por qué? Porque la nueva política de la Unión Europea privilegia los productos orgánicos eh, versus la producción de or, este, agrícola eh, convencional entonces, este, eh, a, a raíz de eso hemos recibido una, muchas preguntas, hemos vinculado algunas empresas con expertos que nos han asesorado, con federaciones de, de, de productos orgánicos en la Unión Europea. En fin, en, en, ese, en ese sentido te decía, te decía, podemos ayudar a las pymes a ponerlas en contacto, a redirigirlas, a siempre estar, por supuesto, respaldadas. Por una, eh, eh, por una organización peruana que es en primer lugar nuestra cancillería y, y en este caso fue pues CRC exportadora, para seguir adelante y proyectarnos más adelante con esta actividad. Por cierto, te quiero decir que el Perú es el quinto abastecedor o ha sido el quinto abastecedor de productos orgánicos de todo el mundo, de los 149 países que están en la lista de, de abastecer productos orgánicos a la Unión Europea. O sea, por nuestra variedad de productos. O sea, que no es poquita cosa, es una cosa gigante y es desarrollada sobre todo y particularmente por la pequeña empresa, por la Pymes. Y los, por supuesto sus, sus gremios y asociaciones, sus cooperativas. Qué buen dato. Sí, Marcela, te escuchamos, por favor. Sí, uh, el, lo que dice la María es bastante importante. En mi experiencia tiene mucha razón miren ¿cómo me entero de los eventos que hacen las cancillerías a través de sus misiones? ¿Cuál es el contacto personal? Bueno, ahí tiene otro plan de trabajo, que son las iniciativas que dan la y que trabaja con las oficinas eh, descentralizadas de cancillería. En el caso de Corea, por ejemplo, yo tengo una competencia de legal para la alpaca, para la fibra arquitectonina, que vendía invitación de alpaca. Y me di cuenta que Cusco, me había visitado gracias a la promoción comercial que nos invitaron a todos, a todos los funcionarios que estábamos en el exterior, comprendí que Cusco tenía realmente una inmensa cantidad de empresarios que podían aportar sus muestras para yo poderlas negociar con los grandes moldes que vendían esos productos chinos. Y así fue le tocó a la oficina descentralizada del juego, le de tocó a la oficina descentralizada que había en ese momento en Amazonas, eh, conocía a los funcionarios que estaban ahí, en ese momento estaba formado en el Surco, que me ayudó mucho de tratar el dinero con los otros, pero realmente gracias a eso, y gracias a esa muestra, pude introducir los sacos en la chalinas de alpaca con la calidad y el, y el estilo coreano. Es se trabajó inmensamente en esto y también se trabajó con aquellos elementos eh, de poder adquisitivo ¿no? gasto, porque la alpaca, por supuesto, era más cara que el amigo de Acrílico China, pero era casi parecido, ¿no? Por lo que la alpaca era más saludable. En ese sentido, yo creo que tenemos que eh, eh, utilizar nuestras oficinas descentralizadas en las regiones, tenemos que los contactos que ha hecho amigables y profesionales con las instituciones porque la asociación de pymes, claro, de aconsejamiento de textil, de, de, de productos de, de, de agrícolas y, y también de otros productos, que llegan a conocer todos, todos, los, todos los, los, los instrumentos que puede ser para ellos abocarse a tener un programa y las actividades. Y ahí también podríamos decirle a nuevo director de la promoción pensante. Lo que he citado no, yo, que en un acuerdo de la Cancillería en 2014 con los principales medios editoriales, ayudar a la asociaciones de PINE para que asistan a las tres de la misión de clima muy importante. Gracias. Gracias, Marcela. Y ahora eh, le doy paso a nuestra embajadora, Ana Cecilia Gervasi, que quería darnos unas palabras al cierre. Sí, eh, muchas gracias Natalia. Efectivamente, unas breves palabras finales. Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar el testimonio de cuatro destacadas funcionarias sobre la labor que han realizado y vienen realizando en materia de promoción económica. Y, y como han expresado nuestras panelistas, se trata de una labor que proporciona muchas satisfacciones, dado que sus resultados se reflejan directamente en la mejora de las condiciones de vida de nuestros emprendedores particularmente aquellos que con mucho esfuerzo llevan adelante una micro o pequeña empresa en las diferentes regiones del Perú y un buen porcentaje de esos emprendimientos son precisamente liderados por mujeres. Igualmente es una labor de gran responsabilidad, ya que involucra promover la imagen externa del Perú como un país confiable y propicio para el comercio, las inversiones y el turismo tan necesarios para nuestro desarrollo y bienestar. Y para esto contamos con el activo compromiso de nuestras embajadas, consulados y representaciones permanentes alrededor del mundo. Nuestro agradecimiento a las destacadas panelistas y a nuestra moderadora, la señora Natalia Manso, de The Office, a quien reiteramos nuestro reconocimiento por esta renovada colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajadora. Más bien eh, agradecida por la oportunidad de seguir trabajando juntas. Y creo que como despedida no, no puedo dejar de pasar la oportunidad de, de agradecer eh, la labor incansable de nuestras diplomáticas aquí presentes y todas las que están en el mundo de todas las nacionalidades y enfatizar en este contexto actual el papel fundamental de la diplomacia como fórmula para la paz, deseando que el buen hacer de todos y todas las profesionales que se encuentran en estos momentos trabajando por la vía diplomática nos lleve a esa, a esa solución de paz que todos estamos esperando en estos días eh, para seguir disfrutando del desarrollo económico y ese crecimiento del Perú que parece imparable, felizmente, gracias a mujeres como ustedes. Así que las esperamos en siguientes ediciones para seguir hablando de la contribución de, la, de, la, de las mujeres peruanas a la economía. Muchísimas gracias. Gracias Natalia, gracias por esta oportunidad. Muchas gracias Natalia, gracias embajadora. Muchas gracias Natalia. Muchas gracias, gracias Cecilia. Gracias. gracias Karina. Gracias. Gracias por haber estado con este, en este programa.